Sabemos que es muy tarde y que ha sido una tarde bastante intensa y me imagino que tampoco querré es que se alargue mucho más. Por eso eh, tenéis antes que nadie la palabra. Si alguien tiene algo muy claro, que quiere decir, una pregunta muy precisa. Lo cual es el terror, ya lo sé. No hay nada que dé más miedo en Barcelona que tener que ser la primera persona a levantarse y coger un micro. Pero la alternativa es que estemos 20 minutos hablando nosotros antes de que os dejemos que os vayáis. Cinco, ¿tú crees? Cinco. Voy a tirar una muy rápida, porque esa pregunta para ella, efectivamente. Pregunta o para ella, el nuevo concurso. Que... Eh, tengo una pregunta rápida, que es un clásico, pero que cada vez creo que es más urgente y que, más, y que nos preocupa más en esos ámbitos, que es cómo evalúas o cómo, de qué manera ah, fotografías o, de algo, o, o a través de qué indicadores eh, calculas la rentabilidad social, el impacto eh, en una comunidad de un laboratorio ciudadano o de un proyecto de, de investigación eh, y ciudadanía. Porque sabemos que hay una serie de indicadores que no nos sirven y cada vez que los que tenemos que aplicar eh, son un desastre, como evidentemente parámetros tradicionales Eso. de instituciones, como, como números, parámetros cuantitativos, como cantidad de gente que ha cruzado una puerta. Pero también hay otro que es más delicado, que es el de quizá… Tampoco nos vale, y en ese sentido hay bastante consenso, la calidad de la investigación. Los investigadores que trabajan en el laboratorio de Ciudadanos no están compitiendo con otras metodologías de investigación y no están generando papers, peer review que de alguna manera coinciden con los parámetros de la investigación académica. ¿Cuáles son esas otras maneras de medir? si wi WIFINE tiene un impacto con independencia de que sea el mejor operador de telecomunicaciones, si la investigación en sistemas para medir la calidad del aire que se hace en Mediala Prado puede o no puede competir con los sistemas eh, industriales que miden la calidad del aire. Porque por un lado sabemos que están ahí, que existen, es la clase de cosas que si las ves las reconoces aunque sea difícil medirlas, pero por otro lado es muy fácil irte al otro extremo que es decir que en realidad no necesitas tampoco demostrar ninguno. Respuestas muy breves me dicen. Ah. Eh, bueno, un indicador podría ser la, la diversidad de las personas que participan. De todo, diversidad de todo tipo, de, de edad, de género, eh, de nivel eh, socioeconómico. Eh, también ver qué organizaciones, la diversidad institucional, las instituciones implicadas, si hay empresas, hay administraciones locales, eh, Bueno. Ese es un factor. Otro es la calidad de los proyectos en sí que se hacen. ¿Cómo se mide la calidad de los proyectos? Si tienen un recorrido que va más allá de lo que se hace ahí. Pues si se expone en otros sitios, si se actualiza, si continúa. Luego estaría la calidad de las comunidades. Y. Ahí hay un indicador que a mí me gusta mucho, que es el, son proyectos que surgen, que van más allá de lo que se hace en el laboratorio. No son esos prototipos que se han hecho allí, sino que de repente hay un grupo de gente que se conocía y monta una pequeña empresa o monta otro proyecto o abren un make space o un hack lab. y Entonces, eso es un indicador de que hay, se ha construido comunidad. Y luego eh, hay otro indicador que tiene que ver con en qué medida eh, la experiencia en un, un un laboratorio de este tipo, eh, ha afectado a la trayectoria vital o profesional de las personas que han participado. Es un indicador que no es tan fácil de, de medir, pero que bueno, pues no sé, con una etnografía o entrevistando a las personas que han participado se puede, se puede lograr. Y luego también el número, o sea, si, hay, si hacen más proyectos, si participa más personas, pues eh, se pues asegura también que pueda haber más diversidad, etc. ¿Puedo decir algo rapidito? Que uno de los... Problemas que he mencionado antes que veía con el lenguaje, se traslada en este ámbito con el tema de las métricas. ¿no? Estamos acostumbrados a, a tener determinadas métricas basadas en un sistema cuantitativo y además de resultados rápidos, porque habitualmente las instituciones quieren cerrar resultados cada año y no se dan tiempo para evaluar ese... Entonces yo creo que ese es algo que tenemos que como cambiar nuestra manera de pensar y de percibir esto. Un ejemplo que... Rápido, porque lo mencionó Marcos, pero, y que además todos lo conocemos, pero vale la pena recordarlo, es quien se esperaba que del 15M, cinco años después íbamos a vivir este terremoto político. ¿no? Entonces, ¿cómo mides eso en las métricas tradicionales? Es imposible. Entonces, quizás este problema que hablábamos de lenguaje, también lo tenemos que trasladar a las métricas y, y no definir la innovación con los mismos términos que ya tenemos importados de otras formas de hacer y de pensar. Hola, hola. Yeah. En el caso de, de la comunidad GIFI, sí que hay unas cosas que tenemos allá bastante claras y que tienen que ver con cumplir el objetivo primario. Y si están las gráficas por ahí en la página web de GIFI, una de las promesas es la escalabilidad social. O sea, que realmente el escenario que es un pueblo, que es una ciudad, realmente en el combate por la brecha digital, pues mejore. Y eso simplemente es ver los resultados. Entonces, en este caso, consideramos que también en comparativa con muchas otras redes de este mismo fenómeno a nivel internacional, el crecimiento de la comunidad ha cumplido con esto y uno de los factores que son fundamentales es que el grado de penetración de este tipo de ecosistemas a, a, a población, etcétera, etcétera, pues es, es este, cada vez en crecimiento. Si vemos, el, hay una gráfica ahí en la página web que se ve desde el 2004 hasta el 2016, el grado y el ritmo de crecimiento, pues eh, lo que nos hace pensar es de que este proyecto está funcionando en esa base. Eh, esto por un lado, me, me llama bastante la atención la, el concepto de Marcos, de la calidad de la comunidad, ¿no? de, de, porque por ejemplo yo, yo no tendría eh, capacidad para poder valorar eso, el, el grado de la comunidad, pero lo que sí creo es que una de las cosas fundamentales para ver si esa comunidad también está cumpliendo una serie de objetivos, es saludable, si trasciende a ese ecosistema donde nació. O sea, si hace un trasvase y si de los conceptos que estamos hablando, nodos, bien comunes, etcétera, etcétera, de repente vemos que la comunidad de helado que vende tomates también los está usando y estamos realmente vinculando este tipo de cosas. Entonces, en términos generales, esa es la métrica, es una, una, maneja también una economía y también ahí podemos analizar esto. Vale, pues eh, lamento ser el cortarrollos, ¿no? que va a cerrar esto ya. Eh, muchas gracias a los que habéis participado en el último panel. Y sobre todo, muchas gracias a todas y todos los que habéis venido a, a los que heu vingut a participar a Cultura Viva. con ya he dicho, en estas dos jornadas intensas y atapaídas de continguts La idea era pusar sobre, sobre la tabla una serie de actores políticos que nos permitieran reflexionar sobre la cultura y situar propuestas para la cultura molt más allá de los sectores culturales, como para pensar donc, una cultura para la ciudadanía y no una cultura para la cultura o una cultura para los sectores culturales. Y creo que han surtido muchas propuestas. Uh, la idea era hacer ara un retorno entre algunas uh, y algunos de uh, los mudados y los uh, presentadores que han hecho a cada uno de los paneles, pero creo que es uh, creo que es hora de escuchar la María Arnal y al Marcel Bagés y escuchar al marquete y la paella que ya ja se está preparando y eh, manjar paella. Así que muchas gracias a todas y a todos por venir Cultura viva. Y a partir de demà iremos a cada día, diferents retornos eh, eh, retorn dels dels i, i de estas jornadas. Y habrá vídeos, y hauran textos, y habrá retornos de los talleres, de los paneles. Así que de y informaremos de cómo aquest este programa que ha comenzado a de la cultura viva que no només es unas jornadas de verdad sino que entiendes que es un programa eh, cultural para pensar la cultura eh, desde desde Barcelona así que muchas gracias a todos y a todas y ustedes han compartido una usted un, un segundo un segundo yo solo quiero igual que nos está dando las gracias que le demos todas las gracias a Dani por haber hecho esta remezcla por haber puesto esto en marcha con un montón de esfuerzo y con mucha alegría muchas gracias Dani. bueno muchas gracias